Hola, hola, mi nombre es Sara Rojano y estoy con mi compañera Melisa Baza. Bueno, nosotras somos parte de la institución educativa Normal Superior Montes de María y hoy traemos un proyecto sobre la vitalidad que tiene nuestra cultura sanjuanera. Bueno, hoy estuvimos encuestando, estuvimos haciendo una serie de preguntas a la gente de aquí de San Juan de Pomucero. En estas encuestas encontraremos muchos resultados, muchas lluvias de ideas que nos dan nuestros habitantes sanjuaneros que se nota, que tienen sabor, que tienen alegría de ser sanjuanero. Le preguntamos sobre cómo les parece la cultura, qué les gustaría dar su punto de vista sobre lo que es la cultura de San Juan. Para mí la cultura sanjuanera eh, es una serie de componentes que van de la mano de las costumbres, lo que le enseñamos a nuestros niños, a nuestros vecinos, a los habitantes, lo que le vamos transmitiendo, eh, orgullo por nuestra región, amor por nuestros habitantes. Es de trabajadores, se han echado para adelante. La cultura sanjuanera es muy rica. Acá se ha cultivado la música, eh, las, los escritores, eh, aquí se hacen festivales, se hacen variedades de oro, eh, se recrean, por ejemplo, carnavales, Semana Santa. ¿no? Aquí hay dos culturas de agricultor y, y de fiesta urbana. muy rica, muy alegre, de uno como se la pasa sabroso con esos carnavales, con... La gente que es muy alegre también. Este, más que todo, también su comida, los montes de queso porque no lo encuentras en cualquier lado. Nuestra no, María Luisa, que me parece como excelente, nuestra gastronomía. Y eso tenemos que incentivarlo y enseñárselo a nuestros niños es, para que es, no efectivado. se pierda. Si le enseñamos a nuestros niños cómo se hace una galleta María Luisa, eso nunca se va a perder. La Espina, la María Luisa, que son las que han tenido fama nacional. La música, la escritura, la poesía, etcétera, y el estudio, la gente es muy estudiosas y mucho profesional en todos los campos, la agricultura, la galería. Bueno, la fiesta de los toros es muy, es muy típico de aquí, porque he escuchado a la gente de fuera como que la fiesta de toros y esto como se llena aquí. Siempre. ¿Cómo crees que podemos fortalecer la cultura de esta manera? Así como lo están haciendo ustedes, transmitiendo estas cosas para que los jóvenes, los que vienen, sepan la herencia que están recibiendo y puedan enriquecerla, no destruirla porque eso nos da la identidad de nuestro pueblo. Todos juntos, por la cultura de San Juanera, para que ésta prevalezca, somos y logramos más. Yo también le doy vida a la cultura sanjuanera. Yo también le doy vida a la cultura sanjuanera. San Juanera. Le doy vida a la cultura sanjuanera. Yo también le doy vida a la cultura sanjuanera. #SanjuanesCultura Nos ayudaría mucho si comentaran ahí abajito en este video y lo compartieran con sus amigos. Gracias.